Hola familia, ¿cómo está? Axel, el argentino representando, a reproduciendo video de Agustina Méndez. Este mismo de freestyle dice Hoy enfrento mi velada Él es dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá? Al corazón que jamás nunca te tendré. Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mis maneras de velarme en las noches enteras, cuidar tus sueños. Y así quisiera obsequiarte cada segundo y a su borrarle un punto para añadirme en el corazón y así por siempre estar juntos. ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo. El doctor me recetó un poquito de tu afecto y no estás. Eres la cura de mi enfermedad. El caso parece de gravedad. Venga mi princesa que el tiempo nos regresa. Y no por ti pongo el mundo de cabeza. Rosa, chocolate, quiero regalarte un... Millón de besos tengo para darte Y si te da, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte en cada primavera Poder amarte a mi manera de velarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Osequearte cada segundo Y a su guión borrarle un punto Para añadirme en el corazón Y así por siempre estar juntos Y tengo mil y una razón para que no te vayas Y si me deja voy a ampliarte el corazón que sea mío cada uno de tus besos Y en las noches entregarte el universo Todos los días quiero que sea 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién le dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte en cada primavera Poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera Cuidar tu sueño y así quisiera osequearte cada segundo Y a su borrarle un punto para añadirme en el corazón Y por siempre estar junto Ajá, Atze, el rapero argentino representándole reproduciendo video Agustina Méndez. Ya, espero que le guste el freestyle, ¿ok? Este mi nuevo freestyle. Ajá, ya.